¿Sabías que la producción del tequila tuvo un crecimiento exponencial del 107.3% en tan solo 9 años? El precio de la agave ha multiplicado su valor en más de 8 veces en los últimos 6 años. El tequila superó al whisky americano en valor de ventas en los Estados Unidos. Próximamente podrás invertir de forma segura e inteligente en la industria del llamado oro azul. Es momento de pensar en tu futuro. Siéntete tranquilo y disfruta cada momento. Tu libertad financiera está cada vez más cerca. Soyagavero.com.